Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Aquí estamos con Jorge Muñoz. Jorge, eh, un, un tío muy bueno con quien trabajaba yo en México hace 22 años, 21 años. Hola, Jorge. Hola, Gordon, qué gusto saludarte nuevamente. Muchos años. Hace muchos años que, que no, no te he visto, no, pero Cómo has estado, Jorge? Bien, gracias. Mi familia creciendo y, y yo también en experiencia ¿ajá? en otros en otras líneas de trabajo, pero bonito. Mi esposa acompañándome siempre en las diferentes etapas y, y este y pleno. ¿Mm? Qué bien, qué bien. Y a ver. Tengo una pregunta para ti. Estaba hablando con un, un estudiante y él de, de los Estados Unidos y él decía. Bueno, me gustaría bajar a, a, a ver un poco de México, pero he oído que hay mucha, mucho peligro allí, mucha violencia, armas y todo. Es verdad. Eh, yo creo que eh, como en todos los, en todos los países, ¿verdad? hay temas eh, de, de mucha bonanza en unos sitios, en otros eh, eh, medios y en otros eh, niveles que, que son difíciles porque son eh, personas que carecen de, de alguna de algunas situaciones y, y, y, es, y ahí precisamente son los lugares donde hay cabida para la gente que hace eh, que, que vamos que hace unas actividades que no son no son tan lícitas, sí. Y digamos, es, ese tema, es, ese, es el, ese es lo que hace la diferencia. Nosotros somos vecinos del país más, eh, eh, más se puede decir, con, con más eh, dinero o más operaciones eh, a nivel mundial. Y entonces se presta para muchas cosas de estas. Y, y nosotros no somos la excepción. Pero más sin embargo, aparte a, a de todo, México es muy grande y, y grande sujeto, yo creo que ese, ese tema de la inseguridad son, son pequeñas eh, situaciones que se presentan en algunos estados. No, no No es en todo México, ¿verdad? pero desgraciadamente eh, eh, ese es el tema como que con el que nos, nos han, nos han este, calificado. México, inseguridad, ¿verdad? Sí. sí. Y por ahí una ocasión hubo una, una publicidad de México, sombreros, guaraches. No, México también es, también es lo, lo grande de los grandes compositores, grandes músicos, grandes pintores, grandes escritores y grandes sus, sus paisajes. ¿verdad? Y, y, este, y todavía podemos gozarlo, todavía podemos disfrutarlo, ¿verdad? Pero desgraciadamente es el tema. Sí, y, y es que yo viví allí solamente dos años. Viví en Aguascalientes y era una ciudad, cualquiera, como todas las ciudades, y no vi ni una vez nada, ningún problema, nada de, ni una pistola, nada. Entonces, como dices, creo que, mira, antes de ir a Marruecos, la gente me decía que no te vayas, no te vayas. Hay muchos problemas ahí, muchos porros, mucha, mucha, eh, mucha droga. Pues no vi nada ni, ni una cosa allí y tampoco en México nada, no? Y La gente es súper amable y como dices, paisajes fenomenales y, y, y una cultura tan, tan rica, tan vieja también. Sí. Eh, eh, cuéntanos un poco de, de la comida. Mira, aquí en, en España, en Inglaterra, en los Estados Unidos, existe la comida mexicana. Pero realmente, mm -hmm. mmm, ¿cuál, ¿cuáles son tus platos favoritos? Pero mexicanos, mexicanos. Sí, por supuesto. Yo creo que yo creo que el, el, el mole es uno de los de los platillos uh, más más este más emblemáticos de, de, de, de México y, y creo que es el que el, mi favorito ¿no? mole el, mole el mole sí mole y, y mole te voy a decir que hay muchos moles no solamente no solamente hay uno ¿no? tenemos el mole verde mole negro ¿no? el mole rojo que conocemos todos Sí, y, este, y tenemos eh, eh, muchos, muchos tipos de, de también el que, lleva, el que lleva pollo, el que lleva carne de cerdo, ¿ajá? Eh, hay uno que se llama muy especial, se llama mole de cadera. Este mole se hace en Puebla, en, la, en el estado de Puebla, ¿ajá? que está muy, muy cerca de la Ciudad de México, que es la capital del país. Y este mole se hace, de, de, ¿por qué de cadera? porque se, eh, se utiliza la cadera de los, de los chivos, de los cabritos. ¿ajá? Eh, solamente la cadera es la que se usa y es, este, eh, es un animalito que se alimenta el último año de su vida ¿ajá? Eh, con, con hierbitas y, y almendras ¿ajá? del campo. Y entonces este, esto hace que, que el animalito adquiera un sabor especial ¿sí? y te lo sirven solamente en una época, de noviembre a, a mediados de diciembre, solamente te uh -huh. sirven ese, ese, ese mole. Entonces, y hay un mole poblano también muy famoso, que es un mole dulce. ¿ajá? No, no, se, no, se, no se siente el platillo como este picante, este salado, no, este es dulce. ¿ajá? De hecho, le puedes poner un poquito más de azúcar. pues mole es uno de mis platillos este, favoritos, ¿ajá? Y de ahí, bueno, los, los huevos rancheros, ¿ah? son dos huevos estrellados en una tortilla este, frita, bañados con una salsa, ¿sí? ya sea roja o verde, o bien, llaman también divorciados, que llevan uno salsa verde y otro salsa roja. ¿ah? Eso es para desayunar. Pero en sí hay muchísimos platillos este, eh, que, son, que son muy especiales, ¿verdad? En, en, en México, la moronga, las... las este, híjole, aquí, aquí en San Luis Potosí hay platillos también muy sabrosos, muy especiales, que este, se comen en la Huasteca, Potosina, los tamales huastecos. Sí, depende de la región que vayas, vas a encontrar un sinnúmero de platillos. Es muy vasto. Uh -huh. Me acuerdo de los tamales, porque sí. estaba en mi coche un día aparcado, no sé, esperando a alguien, y una mujer me vendió dos tamales. Eh, que se, se hacen dentro de, de hojas de, de maíz o algo así, ¿no? El, ¿Sí? sí, pues me, com, me comí uno y pensé, qué bueno. Después del segundo, no podía moverme eh, eh, una, durante una hora. Estaba yo totalmente como, eh, pero lleno, lleno, lleno. Porque están, son de... de, de eh, ¿Qué llevan eh, los tomales? Sí, de, de hecho, en, en los tamales también uh, hay mole rojo, mole verde, hay picadillo, hay este, eh, rajas con queso, ¿ajá? Eh, se, se le puede, se le ponen diferentes eh, guisos también, ¿ajá? y, y, y, la, y la, ahí la cuestión es que es una es una masa de, de maíz eh, que, se, que se coloca sobre una, una hoja de maíz, Ajá, del elote del maíz, y, este, y entonces eh, le, después, de, después de ponerle la masa, se le pone el, el guisado o el, o el platillo que, tú, que a ti te guste, ajá. y luego se, se, enrueda, se, se enrolla con la misma, con la misma hoja, mm -hmm. y, y en, en Oaxaca, en Chiapas, en, eh, en aquí en la Huasteca, se utiliza también la hoja de plátano, las hojas de la planta del plátano, ajá, se utilizan esas verdes, se, se, se utilizan también para hacer tamales. ¿Mm? Y hay algo que se llama zacahuil es un tamal del tamaño del mundo, gigantesco. Se le pone carne de, carne de borrego, carne de cerdo, ¿ajá? y luego también un poquito de pollo, ¿ajá? Y, y la cuestión es que es el, el, el, es, utilizas casi un... un este, un animalito completo para, para hacer el, el, el, el tamal. Es gigantesco y se enrolla precisamente en hojas de plátano. Joder, joder. Eh, mm. También me, me acuerdo de, de esos esos centros o, o, o tiendas o restaurantes. Era con, con cómo se llama la piel eh, frita de, de, de cerdo, de, de chicharrón o oh, no? Cómo se llamaba? ¿Sí? pero, pero en, en las en los escaparates había como una piel entera frita, enorme, <ríe> oh, joder, qué, qué grande sí. eh, De hecho en, en México la piel, la piel del cerdo se fríe, uh -huh. sí, sí y pero... eso se, se, se, se llama duro, Ajá, una, pieza, una pieza entera, no? ¿Cómo se come? Ajá. Sí, esa la parte de cuadritos ajá, y, mm. y, este, y te sirven eh, eh, cueritos o te sirven este, ensalada o, o te la comes en pedazos pequeños con salsa. Uh -huh. Sí. Vale, o, otra pregunta, eh, eh, Jorge. El, el chile, ¿vale? Yo notaba que había mucho chile en, en todo, en, en, en la comida. De hecho, en cada plato había algo, pero hasta en los los, los, los dulces, ¿no? los, los eh, chupachup, se llaman aquí, ¿no? Loli, sí. eh, hasta, sí. hasta Chile allí. ¿Todavía sigue así con Chile por todas partes? Sí, sí, como, como sabes, la, la, la, la tradición del Chile en México también es, es parte, es, es una, una cuestión milenaria, ¿verdad? Una variedad de chiles inmensa. en Es así que para hacer el, el chile, perdón, el mole poblano que te comento, utilizan cinco tipos de chiles diferentes. Sí. Uh -huh. En la mezcla ¿ajá? se le pone chocolate, se le pone eh, pan, se le pone plátano, ¿sí? Pero, pero es una variedad de cinco chiles. Y, y, de, y de esto te puedo hablar de, también diferentes, y de diferentes picores. Ajá, por llamarle de algún modo, ¿no? ¿Qué tan caliente quieres el, quieres el, el, el, el picante en chile, verdad? Tenemos desde, desde los dulces, que, son, que se llaman morita, ¿ajá? hasta uno, o, bueno, uno también en chile ancho o seco, también es, es dulce, ¿ajá? hasta uno que es increíblemente picoso, como rabanero que se come en, en, en Yucatán, en el estado de Yucatán, la península. Sí. Sí. Y, este, y ese es el, el más picoso que tenemos aquí en México. ¿Tú puedes, ¿Tú puedes o no? ¿Con ese, ese chile tú puedes? Eh, sí, sí me lo sí lo he comido, pero eh, hace, se hace una salsa que se rebana en pequeñas rebanaditas ¿ajá? y se le coloca naranja, ¿ajá? naranja y, y jugo de la misma naranja y, y a lo mejor hasta limón y, y cebolla, mucha cebolla. Entonces lo mezclas ¿ajá? y, y le, baja, le baja el picor al, al, al chile ¿ajá? y así ya lo puedes disfrutar, pero tienes que ponerle poquito. Y en el estado de Yucatán preparan también esa salsa pues, con mucha cebolla morada, es una cebolla que es más fuerte, ¿eh? y este, se le pone un poquito de vinagre y, y también estas rebanaditas pequeñas del, del, del chile. Entonces, esto hace que baje un poquito el picor y se lo pone como acompañamiento a los tamales yucatecos. Son tamales de mol rojo envueltos en hoja de plátano. Se lo pones encima y, lo, y le pones una salsita roja también, que es esa no es no, no pica mucho, pero este es para darle el toque, el, el, el, el chile este, habanero. Y es picoso, pero sabroso. Claro, claro. Pero, sí. pero si no, no tienes eh, la costumbre, solamente no, no, no notas nada del sabor, <ríe> solamente sí. el licor. Exacto. Bueno. Sí, bueno, sí me ha sucedido. Mm -hmm. Jorge, ha sido fenomenal verte después de 21 años. Increíblemente. Yo, yo, yo estoy súper contento de, de hablar contigo y de hablar de comida también. Por... Yo más. Yo más. <ríe> Porque eh, es un eh, tema muy importante, la comida, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. México es mucho, es vasto en comida. No se diga España. Mi esposa hace una, una, una paella valenciana. Increíble. Increíble. Sí, increíble. Sí, uh -huh. sí, sí. Aquí, aquí en España se habla de la comida todos los días, en cada momento. La comida, la comida. Pues muy bien. Eh, Jorge, me gustaría hablar contigo en el futuro también para el canal. Y, y nos, nos puedes contar cosas de México porque a la gente le, le, le interesa mucho ese tema. ¿vale? Entonces, sí, por supuesto. Yo, yo dispuesto cuando gustes. Cualquier Perfecto. tema que te guste, por supuesto. Uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a cortar el, el vídeo. Entonces, hasta luego, Jorge. Hasta luego, Gordon. Un gusto saludarte.